¿Cómo ve usted la decisión del Consejo Nacional Electoral pues, de al parecer engavetar la revocatoria y los ciudadanos pues, manifestándose en contra de esta decisión? Esto en Cafarnaún y en Bogotá es un golpe de Estado. Cuando un pueblo como el bogotano cumple fielmente y con rigurosidad todos los requerimientos establecidos por la ley para producir un proceso de revocatoria del mandato y la instancia del Consejo Nacional Electoral, a pesar de esas evidencias, un millón de firmas, informes contables completamente entregados de manera adecuada y en los tiempos, aún a pesar de eso, niega el derecho a la democracia a los bogotanos. ¿Eso qué es? Eso es un golpe de Estado. Este es un Consejo Nacional Electoral espurio que produce una resolución que tumba la democracia en Bogotá. Curiosamente, fueron ellos... Ese mismo Consejo Nacional Electoral, los que no vieron la entrada del elefante a la campaña de Oscar Iván Siluaga, 1,6 millones de dólares le entregó la multinacional Odebrecht. Y ahí sí se hicieron los de la vista gorda. Que respondan los magistrados y por supuesto Germán Vargalleras, porque fueron los que tomaron la decisión de tumbarle. El derecho a la democracia que poseen los bogotanos de decidir qué hacer en las urnas con el peor alcalde que ha tenido la historia política de la ciudad, Enrique Peñalosa. En la calle vamos a defender la revocatoria y la, democ la democracia en Bogotá, porque las firmas nuestras se respetan.